Amado Yerjan, y amables televidentes. Definitivamente que como cierre de, de año, debiéramos de tener un recuento para tener una perspectiva, un recuento de hechos y de lo acaecido en, en la humanidad en este 2020, para tener un referente y procurar soñar con un sueño fuerte de esperanza para una nueva forma de vida, porque definitivamente nos ha trastornado la cotidianidad y ha debido el ser humano de asumir nuevos, nuevas formas de, de subsistencia. Porque prácticamente en el ataque que tenemos o en la amenaza que tenemos con el COVID-19 como pandemia, es subsistir. Y ya lo he, lo he referido porque las características tienen mucho que ver con los que han dicho pensadores, filósofos, que yo he citado aquí respecto a que es un plan o ha sido un plan de grupos económicos y potencias, de las cuales han salido muy bien parados, al punto que en momentos de pandemia, mientras ya se recuperaba China, y erradicaban tanto la pandemia en su territorio, nos ponía manos arriba al resto del mundo, que todavía no tienen cuarentena, y hoy tenemos que restringir más, o volver atrás las restricciones, porque esto es una forma gradual de volvernos a restringir. En cambio, Wuhan, donde surge... El virus es una ciudad preciosísima de China. No pensé que Shanghái era la más moderna, pero Wuhan es una metrópolis. Y, y se puso en cuarentena 100 millones de, de ciudadanos. Eh, que luego se establecieron tres hospitales, hechos en 14 días, creo, sí de los cuales al final ninguno ocupó preferencia o abrió las puertas por necesidad para los, las atenciones de COVID, a diferencia de nuestro hospital San Vicente de Paul que se ha convertido, como dice, y queremos confirmar esa, y ya se comprometió a traer esas informaciones. Pero si volvemos a a la, al recuento en República Dominicana la vida política <coughs> ya tenemos un gobierno nuevo gobierno del cambio esperanzado nosotros por ver una república que se levante de los escombros fortalecida por el bien de todos los dominicanos y más que Refer, re, referirme <coughs> a la obligación que debemos de tener los ciudadanos de hacer nuestro aporte. Durante esta semana yo he estado tocando el tema de la viabilidad en San Francisco de Macorís. Y que la única solución viable que tengo y más cercana y más rápida es <coughs> mandando un mensaje o pidiendo a que todos nos unamos por una mejor viabilidad, con un granito de arena suyo, hacer que el tránsito aquí sea más viable, porque el caos nos está arropando. Eso que vimos del mercado también me llama la atención, porque no hemos cambiado en nada, no nos no, no está llamando, la, no, no, no ponemos atención a esos detalles. Y por eso yo decía, se invierten en 500, 5 mil millones de pesos ahí en el mercado. Con esa cultura que ahí habita, es como si no se hubiese invertido nada. Porque lo primero que hay que invertir es en reglas. Que el ayuntamiento se comporte como el verdadero propietario de los locales y del espacio que a la vez se comprometa y se convierta en verdaderamente la autoridad municipal y que los inquilinos, los que están ocupando los espacios municipales, públicos municipales, se comprometan a las reglas de convivencia y de negocios ahí. De lo contrario, estaremos fracasados. Pero mire qué bien me ha llegado este tema, el video de Cañada de Cañana Grande. Grande. Sí, de un habitante colindante con Cañada Grande, quejándose. Miren cómo está arropándonos la basura. Usted sabe qué es eso, ese cúmulo. Es la indiferencia, la irresponsabilidad de todos los ciudadanos que han desarrollado su vida familiar y de hogar alrededor de la Cañada Grande. Que lo que menos han tenido como, como vista es de que tener ese paso de desahogo de aguas residuales, que ahora son aguas eh, que tú no la puedes ni tocar con la mano porque te infectan, pasar por el frente. De pasarle. debiera ser verdaderamente la recolectora de la ciudad, de las aguas, sí. para que vayan a los ríos. Pero lo que estamos mandando a los ríos es... No, impureza pura. Pura. Entonces, todo eso que estamos evaluando del comportamiento humano, a pesar de lo duro que no ha resultado la pandemia, Debe servirnos de reflexión, pero una reflexión real de que todo el litoral de Cañada Grande se comprometan a no verter más basura ahí. Es lo primero. Señores, yo, nuestro comportamiento pienso, es el que está haciendo que la madre naturaleza yo, yo que sufra tú, cada día más. Yo pienso que tú estás pidiéndole demasiado a una sociedad que tiene por cultura eso. Mira, la única posibilidad es aplicar eh, consecuencias drásticas. No hay otra. Mira ahora con el tema de la pandemia. Mira ahora, eh, quizás el asunto de los contagios va a bajar producto de las drásticas medidas que ha tomado el gobierno. Si no es así, la gente no entiende. Qué y cosa. continuamos El ser humano con una difícil. confianza ficticia. Pues el entonces, entonces el es amable y difícil. televidente. Al finalizar, quiero dejarle en el ánimo de que seamos altruistas, de que idealicemos la vida que queremos, a pesar de la pandemia. La vamos a superar, pero poniendo un poquito de nuestra parte, porque lo que la autoridad está haciendo para contener, es para que haya verdaderamente oportunidad de respaldo a esta situación y me refiero la capacidad de hospitales y clínicas por lo tanto seamos prudentes pero seamos soñadores de que el 2021 sea mejor que a nuestros muertos la luz y el rostro de Jesús no le falte que a los vivos nos ilumine y nos dé inteligencia para saber cohabitar en este nuevo esta nueva etapa de la vida del ser humano impuesta aunque sea impuesta pero saberle salir al frente para afrontar y tener una mejor forma de vida a futuro todo cambió señor no sigamos de espalda al cambio en Abordemos el tren que nos va a permitir conservar y alargar un poquito más la vida. Yo le deseo a todos que la pasen en familia, unidos, amor, paz, pero sobre todo prosperidad y esperanza y confianza en que el de arriba nos va a proporcionar, nos va a dar la proporción de que tengamos un mejor año. Pero eso solo lo vamos a tener si nosotros mismos construimos aportando nuestro granito de arena para solucionar todas estas cosas que yo he mencionado, que pueden ser parte de un inventario de la vida de un pueblo que ha sido muy golpeado. Gracias. Bien, gracias.